hola a todos bienvenidos al canal de educa les saluda miguel recalde en este vídeo vamos a ver cómo podemos crear una tarea dentro de nuestra plataforma educa para ello tenemos que activar siempre la edición de nuestro curso y una vez activada la edición del curso entonces nos vamos hasta la opción añade una actividad o un recurso en este caso queremos añadir una actividad de tipo tarea entonces seleccionamos la tarea y le damos en agregar es muy recomendable que siempre uno ya tenga ya en, en un documento en Word por ejemplo el texto de la tarea si ¿sí? yo utilizo siempre esta plantilla para poder trabajar con mis tareas entonces simplemente una vez que ya lo tenga trabajado una vez que eh, ya digamos eh, le, le haya pasado el, eh, a, para comprobar por ejemplo el el texto si está todo bien, eh, si de repente está el, si las acentuaciones están donde tienen que estar entonces eh, el, el Word ayuda muchísimo en, en ese aspecto eh, vamos a, voy a copiar directamente esto de acá y lo voy a llevar acá en la descripción de la tarea, entonces la descripción de la tarea es donde uno describe qué es lo que eh, necesita en este caso para que el alumno haga dentro de esta tarea un poco yo siempre le pongo eh, una estructura a esto para que se vea de acuerdo a mi plantilla de word en este caso entonces suelo retocar un poquitito esto acá solamente para que, que quede un poco más agradable a, a la vista entonces eh, comienzo con esto acá eh, también a esto le suelo poner colorcitos acá le suelo eh, cambiar este color por, por el color de nuestra casa de estudios luego voy retocando uno a uno esto ¿sí? eh, hasta que quede de la manera en la cual yo estoy queriendo que, que quede en este caso la, la visualización de, de la descripción de mi tarea entonces esto suele llevar un tiempo trabajarlo acá pero como les comenté para mí me es mucho más cómodo ya tener el diseño de mi tarea y luego simplemente traer eso a, a Educa bien una vez que nosotros em, empecemos a, a darle el forma a esto vamos a continuar en el siguiente paso que sería en este caso la configuración en sí de la tarea esa es una de las partes más yo considero más importante que tenemos que tener en cuenta cuando uno está trabajando con eh, con tareas en, en, en educa entonces ya estoy por terminar esto acá y vamos a pasar a la configuración de nuestra tarea esta parte de lo que sería la, la guía de evaluación lo vamos a abordar en, en otro video donde vamos a ver cómo podemos nosotros trabajar con, con guías de evaluación dentro de educa entonces eso no, eh, no, lo, no, lo, voy a, no lo voy a profundizar en este punto porque en, en otro video vamos a, vamos a volver a esta misma tarea y vamos a ver cómo se hace eso bien entonces tenemos la disponibilidad de la tarea, yo quiero que esta tarea esté disponible desde, desde la fecha, por ejemplo, 6 de mayo hasta la fecha este, 12 de mayo necesito que esto esté disponible a partir de las 7 de la mañana y que esté en este caso disponible hasta el día martes hasta las 23 y 30 horas entonces acá es donde uno empieza a trabajar con la configuración de la disponibilidad de esta entrega si esto dejo desmarcado, indica que en este caso el alumno puede seguir entregando tareas eh, después de esta fecha. Entonces yo siempre dejo esto marcado, pero si uno dice que el 6 de mayo eh, cierra esta tarea y que esa tarea, tarea perdón, es improrrogable, entonces también tendría que definir el 12 acá, la fecha límite, tendría que definir otra vez a las 23 y 30 entonces ningún alumno después de esta fecha y después de esta hora establecida va a poder entregar esa tarea esto ya depende de cada docente en este caso yo voy a, a deshabilitar esto acá y voy a continuar en tipo de entrega voy a permitir que entreguen tareas en eh, texto en línea para que ellos me puedan escribir para que mis alumnos me puedan escribir también voy a habilitar en este caso archivos enviados, si quiero por ejemplo puedo limitar lo que mis alumnos me escriban, por ejemplo puedo limitar a 250 palabras, el número máximo de archivos, acá yo puedo limitar el número máximo de archivos por ejemplo que me alcen hasta dos archivos y el límite de subida por cada archivo 10 mega considero que ya es suficiente. Tipo de retroalimentación, esto dejo acá el, el tipo de archivo porque yo, fíjense que acá en la descripción de la tarea, en la descripción de esta tarea en sí, yo pido que los, los alumnos en este caso, eh, preparen un documento en Word respondiendo a estas preguntas, entonces es muy importante definir que el alumno pueda subir, por ejemplo, archivos acá, Yo lo, eh, para mí es suficiente que puedan alzar en este caso un solo archivo pero les doy la oportunidad para que puedan alzar dos archivos en este caso eh, tipo de archivos eh, que pueda permitir yo voy a hacer permitir que me, me, me alza cualquier tipo de archivo un documento doc eh, que sería un documento en word un doc x sería un, un documento de, de word también un documento pdf por ejemplo ese tipo de cosas acá uno lo puede definir entonces uno puede ir eligiendo por ejemplo si quiere que eh, alce por ejemplo archivos de audio y que soporte eh, eh, estas características por ejemplo ok en este caso eh, yo no voy a si uno pide hojas de cálculo por ejemplo en excel seleccionaría solamente esta opción pero en mi caso a, a mí eh, si alzan un pdf genial si alzan un word genial si lo alzan en un excel con la descripción que yo pido genial en una tabla no hay ningún problema tipos de retroalimentación, comentarios anotaciones sobre pdf está súper bien, comentarios en línea lo suelo dejar en sí para que yo pueda eh, en este caso hacer comentarios en línea configuración de la entrega lo dejo tal cual como está la reapertura va a ser manual en este caso si yo considero que puedo reabrir este en este caso esta tarea entonces para que esté en manual entregas por grupo acuérdense que acá es no porque esto suele crear inconvenientes en, en, en, en muchos casos donde eh, se, se definen grupos de trabajo pero donde cada eh, integrante del grupo tiene que alzar la tarea y si ponen en sí, entonces solamente uno va a poder alzar y el resto ya no. Eh, avisos que eh, le notifique al estudiante, pero que a mí no me notifique. En cuanto a la calificación, fíjense que acá está predeterminado la por puntuación a 100%, ¿sí? pero uno puede usar, por ejemplo, una... Escala y esa escala ya hay algunas escalas predefinidas, por ejemplo, la de deficiente, regular, excelente. Eh, hay una escala que, por ejemplo, uno lo puede definir, eso lo vamos a ver en la unidad 4 recién, pero en este caso vamos a trabajar con puntuaciones. ¿sí? Y como les dije, como yo estoy trabajando acá con una guía de evaluación, entonces el ejemplo en el siguiente vídeo vamos a trabajar con eso entonces tengo que ya que definir esto si voy a trabajar a ese con, con esos criterios entonces en este punto yo lo tengo que definir así eh, con guías de evaluación esto es de, si, eh, si quiero usar guías de evaluación en todo momento yo puedo definir una tarea por ejemplo que valga 10 puntos por dar un ejemplo nada más entonces eh, definiría 10 puntos acá y acá simplemente calificación directa y bueno el preparo digamos esta tarea para que mis alumnos lo entreguen y hasta 10 puntos me va a permitir a mí como profesor en este caso eh, calificar esta tarea como mi objetivo es mostrar cómo se trabaja con eh, guías de evaluación entonces lo, lo dejo ahí en el método de calificación y en ajustes comunes al módulo, por el momento no vamos a tocar nada. Esto también lo vamos a ver en, en otro video, cómo uno puede hacer de que esta tarea solamente esté visible para un grupo de trabajo. Y una vez que tengamos todo esto definido, eh, entonces simplemente le damos en guardar cambios y regresar al curso. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para eh, preparar o agregar en este caso una tarea dentro de su curso en Educa. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.